¿Por qué me pollas, tío? ¿Por qué me pollas? Con mi puta madre, tío. Que un pijote te, te va a recuperar, churro. Que un pijote te va a recuperar, churril. Vale, nos ha jodido bien este tío. Vamos a ver qué hacen nuestros coleguitas. llevemos, se revientan. Bye, bye, bye. El bronzo también es genial, tío, que lo pesado que eres. Macho, eres más pesado. Vale, tenemos aquí a estos dos Hijo de puta, ¿dónde cae, tío? Vale, este es el capullo que hay aquí vale, Nosotros nos vamos moviendo progresivamente de la arribita Nos queda ese, ¿vale? Otro coleguita aún le queda para llegar A ver qué pasa en esta partida, bro Vale, va bien, va bien, va bien oh. genial, tío, por fin, madre mía Oh my god <ríe> Nice Like si te ha gustado y... Bueno, suscríbete <ríe> Mira <risa> que se joda. ¿Y cómo se pone para ¿Cómo se pone para disparar? Se hace hasta la pirámide, toma ya. Es un matapatos capullo ¡Oh! Qué tiraco, fuck. 15 balas tengo, eh. ¡Uh! ¡Oh! Qué tiraco, macho. Uf. Wow, fuck. Qué tiraco. Dios. Qué, qué puto tiro. Venga, Está, está, está, está escondido. Le he quitado vida. Buena, coño. Sí, sí, te ha visto, voy, voy, voy. Y yo está deleteadísimo. Deleteadísimo. Voy, voy, voy, voy. Voy al otro, eh. Voy, voy, voy, voy. Se ha caído, se ha puesto una trampa y se sí, ha puesto una trampa Cuidado, cuidado Ha salido Hostia, se la ha comido Yo, what the fuck Buenísima No, no lo hay, no lo hay Ahí hay gente, eh Creo Nos tenemos que ir no, toma, no, no. Me quito a 40, eh Buenísima, coño, buenísima Nos tenemos que ir ya, es lo malo Vale, vamos a identificarlo. El puto guarro ese. Que yo sé dónde va a estar. Voy para allá, toda Hostia, me lié. Me lié, me lié, me lié, me lié, me lié. Volando. Voy, está ¿Dónde está? <ríe> vale, murió. Con la puta tormenta. ¿Qué coño? Qué partida tan troll